Se amor que en algún lado es felicidad. Me acompaña y me ayuda todos los días. Ella dice que me ama que yo mire y la sonrisa, Pero no, no, no, no, no, no sé, se da, da, da. Paso a comentarle que ella es mi libro. Ella siempre fue mi único cuando se viene la la de del fondo del corazón. Quizás vos te amas, fríe sin razón. Pero no tengo. Menos es estaba rollin' rollin' rollin' Te extraño, tira colin' colin' yeah. Me pasaba tomando para olvidarte Ahora ya no tengo fe en encontrarte Uh, dame paz Acércate un poquito, dame más Yo por ti hago todo, soy capaz soy capaz, yeah A pesar de la distancia Aunque no crea, me voy para la iglesia Solo por ti, eh, y me causas amnesia uh, uh, uh, uh, Me haces olvidar De todos mis problemas, yeah eh, aunque no puedo no sé qué puedo hacer Peor